Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, continuamos aquí con Matusalén Len. Y vamos a ello con el último partido antes de los Grand Slam y toca Boris Becker, eh, mejor de tres sets, seis juegos por set Partido largo, partido largo, vamos a por él, vamos a ir a por él, vamos a ello... Eh, ¿Cómo estamos? Mm, pues ahí lo veis, drive, ojo, drive y potencia a 100. Eh, nos queda el revés todavía que subir y ya luego veremos qué hacemos, si subo el saque, que podría ser, o subo la velocidad. La velocidad sería interesante, de hecho creo que he subido la, la velocidad un poco... Pero es que me gustaría llegar ahí a, a máximo, ¿no? Ya llego a 202 de saque, si no me equivoco. Y. Uf, madre mía. Acabo de jugar a, al. <risa> acabo de jugar al lado tenis y ahora espero no. No manquear mucho, la verdad. Espero no manquear mucho. Pero bueno. Uy, uy, uy, ese saque. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿se, ¿se llegará a tirar en volea? No lo sé, ¿eh? Buena. Buenísima. Estaba muy, muy adelantado. Vamos a ello. Vale, eh, lo que yo veo, la, la cámara es muy cenital. Vale, vale, vale. Está loco. Estamos en máxima dificultad, supuestamente, ¿eh? Digo supuestamente porque, a ver, no le he cambiado. No le he cambiado y además quiero jugar contra, contra todos estos en máxima dificultad. Así que venga, vamos a ello. 30 iguales. Vamos a prepararnos para el resto. Lo metemos dentro. Y bueno, luego... Buenísima. Abriendo ángulo, vámonos. Uf. Cañita ahora va. Vale, pues nada. Ventajita que tenemos. Vamos a ello. A ver si... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Qué lástima, tío. Tenía que haber sido un poquito más angulado, buscándole el revés quizás y tal. Igual un paralelo hubiese sido mejor. Sí. Igual un paralelo hubiese sido mejor. Buena. Está está raro. Está, está rarillo el pelirrojo, ¿eh? Está un poquito rarillo. Se mete como demasiado en pista. Buena. Vale, a lo mejor le podemos... Uf, muy cerca la bola Hemos golpeado muy cerca del, del cuerpo Eso en el full Ace tennis simulator, por ejemplo La bola habría pasado entre medio Vale, se cansó Vale, pues ya hemos hecho el break Así que eh, ya lo tendríamos No voy a hacer corte porque como sé que Hay gente que quiere verlo entero y tal Pues no voy a, hacerlo, no voy a hacer ningún corte Además de que, bueno Quién sabe, a lo mejor puedo failear con el saque o algo Que lo dudo Que lo dudo porque da muchísima ventaja el saque en este juego Como debe ser realmente Aunque, bueno, como debe ser si eres un muy buen sacador, ¿no? Igual no debería ser yo tan bueno sacando Quizás, no lo sé Pero es que es que al final tú haces un golpe cortado, tío, así, angulado Y a ver, dime, dime tú si... la chaval <ríe> Dime tú si pillas esa, ¿no? Si hubiese entrado Pues complicado tiene, ¿no? El saque es que... Es un temita... Para debatir interesante en los videojuegos, ¿no? Tendría que haber jugadores que, no sé, que sea muy fácil, ¿no?, realizar ace, apuntar a la T, apuntar abierto y tal, pero luego si no tiene suficiente potencia o directamente precisión o algo, que a lo mejor sea muy complicado apuntar a la T, ¿no?, muy, muy, muy complicado, o que directamente ni siquiera puedas apuntar a la línea, ¿no? Aunque eso obviamente no quita un poco de, de realismo Porque a ver, tú, tú puedes ser David Ferrer y hacer un ace Me cago en Panini Es que iba a decir al chino, tío Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba el chino, tío El, el del circuito Nishikori, <ríe> ya me ha salido Pues Nishikori, puede ser Nishikori hacer algo O puede ser Swarman, que no sé por qué me voy a un, un, un japonés Ay, qué pena. Vale, volvemos a intentarlo. Volvemos a intentarlo. Y ahora sí. Ahora sí. Perfecto. He intentado estabilizarlo. Como habéis visto en ese último revés que, que ha hecho. Vale. Es que parecía que subía, tío. Por eso he jugado angulado. Es que eh, juega raro el colega, ¿eh? Juega como demasiado dentro de pista. O lo intenta. ¿Lo veis? Como. ...va hacia adelante, va, va loco, va loco. Buena. Lo dicho, a ver, un saque a 187, eh, que no está mal, me cago en panini, ¿sabes? No está nada mal, luego voy a sacar muy flojo. Mira, este es el saque flojito y aún así, fíjate. O sea, claro, es que tú tienes precisión y angulas de esa forma... Y tienes un punto entre comillas asegurado, ¿no? Si las otras cualidades las tienes bien... Entonces complicado, tío, es complicado. El tema del saque es complicado. Ojalá cuando el día de mañana, si consigo crear el juego de tenis que quiero crear... Eh, pues molaría mucho. Porque tengo cosas pensadas, muchísimas, muchísimas cosas pensadas que luego serán súper complicadas de implementar, lógicamente. Incluso tonterillas que a lo mejor he dicho, ah, mira, este detalle estaría bien, sí, pues súper complicado de implementar, seguramente, ¿vale? Y... Y me voy a jugar este punto. Pero lo dicho, el saque es una de las cuestiones que son complicadas. De nivelar, ¿sabes? Me refiero. Muy buena. Nada, bastante bien que vamos, eh O sea Bastante, bastante bien Sí señor Vamos con el saque ahora Ahí está, 201, ni lo huele No se lo esperaba al revés Claro, le estoy sacando todo el rato abierto No se lo esperaba Que sacara En el lado de, de iguales A la T Vale Vale muy buen ángulo Joder, es que lo estoy reventando Esto, esto es muy difícil, ¿o no? Me ha, ganado, me ha ganado solo un juego Y porque me he despistado un poco, ¿sabes? Buena Buenísima Un poquito regular Pero bueno Vale, juega muchos paralelos Es como que quiere subir Pero... Ahora sí va a subir Mierda, me he quedado mirando al... Madre mía La dejadita que me ha intentado hacer Y que no ha conseguido Cómo hemos llegado, ¿eh? Cómo mola, tío Cómo mola Este juego me parece increíble, ¿eh? Antes no me lo parecía tanto Obviamente porque no lo había jugado en sí Apenas Y, y ahora, claro, que lo he exprimido bastante más Pues, joder Buenísima ese revés a tu casa Vale, pues el primero Rapiduti, 8 minutillos Venga, va, va, va, va, vamos, vamos Mira al cielo lo que tú quieras Que te voy a reventar Vámonos Ahí está, Rapiduti Y yo creo que voy a mejorar el saque, gente Porque quiero superar la barrera de los 200 Me cago en panini Además, sería curioso también sacar Hacer un saque cortado A ver el juego cómo lo toma, ¿no? Un saque cortado a 200, ¿sabes? Que ya, ya tiene que ser eso complicado 202 Y no lo huele, tío, increíble Es muy difícil Yo creo que es muy difícil Lo ves eso, por ejemplo, lo vería yo Que está mal, que no deberían O sea, si te pasa al lado deberías darle, ¿no? No debería ser ace directo Por lo que sea Buena Buenísima, eh, brutal Además me encanta mucho la, la, la, la colocación del muñeco, tío La colocación del muñeco y el gesto técnico que hace Cada vez que le da la bola, ya sea antes o después Toma Ay, qué mal Ay, qué mal Me cago en Panini, quería ir angulitos, angulitos Bueno, no pasa nada, a ver si sube más Corre, corre, corre, buena Bien, bien, se, se va animando eh Se va animando, le vamos a cortar el rollo eh, De un De un bofetón, le vamos a cortar, mira Así, te imaginas que me entra Me la he jugado, me la ha jugado va. va, va, va, va va A 217 saca Ahí está, también me la ha jugado No pasa nada Uno iguales Vamos a por el siguiente A por el siguiente resto, gente Intentamos ganar el siguiente terrestre tan tranquilamente. ¡Pum! Vámonos. Venga, va. Buen saque ahí. Muy buena. Lo dicho, me gusta mucho como... El gesto técnico que hace. El gesto con el cuerpo y demás. Cuando le da como ahora un poquito más para atrás. Un poquito más... Con carga hacia, eh, a la, hacia la derecha cayendo, hacia la izquierda y demás, ¿no? O sea, eh, bajando muchísimo a lo mejor la, la espalda. Al centro, ¿qué hace? Y yo, pilla la becker, me cago en tu prima, pillala. que te la he echado a ti. Te la he echado a ti. Que estaba viendo que subías y digo, bueno, pues vamos a dejar que suba. Uff, qué lástima, tío Buena, vamos Está más agresivo, eh Se le ve más agresivo Vale A mí el saque ese potente no me sabe Aunque el otro día Hice unos cuantos restos No sé si fue contra Rodic o quién Mira qué potencia. Y la ha pillado el... Al Becker. Era complicado de pillar esa. Normal que se haya ido fuera... Por ello, pero... Era una dejada. No, hombre, Becker, colega. Colega, compañero. Vale. Bueno, de momento manteniendo el, el servicio ambos. Mucho mejor Becker ahora. Antes súper despistado. En plan, quiero subir, pero no puedo, ¿no? Como, como que no podía. No podía pasar de la mitad de la pista. Buena. Llega. Muy bien. Ahí está. Además, si mejoro la. El saque, si mejoro el servicio, no sé si junto con la potencia tendrá un, un porcentaje que suba, ¿no? O algo Porque la potencia al final no me ha dado pena, he, he subido bastante la potencia Y aún así no me ha... Joder, Becker, colega, deja de moverte para los lados Madre mía, qué malo, qué malo Cada vez que sube, madre mía, uy, oh, qué pena que se te ha quedado, ¿eh? Era muy buena bola esa. Ay, Vamos a ello. ¿Buena? ¡Ojo! ¡No! ¡Ostras! La he visto mal, tú. La he visto mal. Qué lástima. Me gustan los jugadores que suben. Uy. Buscaba ahí el contrapié. Ahora más o menos. Podemos buscarle un poquito más de ángulete. Vale, bien. No llega, ¿eh? No llega. Dos bolitas de break. Vamos a ello. Vamos a, a ver si las podemos consolidar. A tu casa, amigo. ¿A dónde iba esa bola? ¿Al entrenador? ¿Por qué? Madre mía. Bueno. Nosotros insistimos ¿eh? Lo mismo le hicimos a la rusa Vamos a aprovecharlo O sea, tal cual Si no me equivoco Vamos Ahí está Se la quita del cuerpo O sea, esta vez, claro, esta vez no la ha podido dejar pasar Porque le lleva el ombligo, ¿no? Y el saque cortado llega casi a 190 ¿eh? Ojo Ojo es que mientras más fuerte haces el saque cortado, más complicado es que entre, también te digo. A ver, eso entre comillas todos los golpes. Pero un golpe plano es mucho más fácil que te entre golpeando fuerte que un golpe cortado. Creo yo, vamos. Venga, por favor. Nada, tío, es malísimo, por favor. ¿En qué dificultad lo tengo yo esto? ¿Lo tengo en normal? Me lo creería, ¿eh? En parte me lo creería. A ver, no porque... O sí. No lo sé. Es que hace golpes así más o menos de centillo. Pero... ¡Eh! Que quería que no pillabas. Que me has hecho un, un auto tenis, Compañero. Que creía que no llegaba. Me he sorprendido ahí, eh. Me ha sorprendido ahí. Va. A ver si podemos romper. Y así ya finalizamos el partido. Y nos vamos directamente... Pa' tu casa. Y nos vamos directamente para los Grand Slam. Los Grand Slam que veremos cómo van a ser. Imagino que sería jugar todos los partidos. Yo personalmente lo voy a poner en muy fácil. Y no voy a jugar todos los partidos ni de coña. Jugaré la final en muy difícil. Y ya está. Porque, a ver. Me cago en panini. Ya estáis viendo mi level, ¿no? O sea, eh, ya el juego lo tengo más que, más que dominado. Contra la IA, obviamente. Contra jugadores. Seguramente me metan una paliza que flipe. ¿Por qué? Pues porque todavía, todavía no domino ni el R2 ni el L2 ¿Y qué es eso? Pues ya sabéis, el golpe potente y el golpe preciso Que de momento no me lo voy a jugar aquí Porque, uy, eso ha sido raro Vamos, ahí está Que se me resbala el joystick, vamos a ello Ahí, muy buen ángulo, ¿eh? Que hemos sacado Dius Y lo dicho, quiero ganar Así que venga, mira, lo hemos... Destrozado. Lo hemos cansado un poquito... Físicamente... ¿Va? Paralelo... Estupendo... Estaba viendo que se iba para adelante... Ahí no iba a poder yo... Angular muy bien... ¡Qué buena! Vale... Tranquilidad... Me cago en tu prima... La he, se las he puesto... Para que llegue, tío... Para que llegara forzado... A ver si se tiraba o a ver si hacía algo, tío La verdad es que ahí, pues he sido yo un poquito tonto Corre, mierda Cago en panini, tío Me cago en panini Te voy a pegar un golpe ahora De potencia ¿O no? Bueno, pues nada No ha podido ser eh, Servimos para ganar Y ya está Buena, uy, que creía que ya había ganado, vamos a ello, buen saque, a 189, ahí lo tenemos, luego voy a intentar sacarle a la T, ahora voy a sacar abierto, que hace tiempo que no saco abierto, uf, me como un poco la bola, ¿lo veis? Hace cosas raras, hubiese llegado si no se hubiese metido para adentro, tío, pero bueno, vamos a sacar a la T, más o menos, ¿eh? Dentro que cabe. Ahí la profundidad. Buena. Va a llegar. Vale. Pues 6-1-6-3. Easi. Y vamos a ver ahora la dificultad. Que a ver, no la ha cambiado. Pero me... No sé. Se gordo, ¿eh? No adelgazamos ni queriendo. ¿Sabéis por qué, no? Porque nosotros jugamos al tenis Para comer también, ¿vale? Nuestro tenis es nuestro cardio Para no seguir engordando El problema es que no adelgazamos Porque comemos como una maldita eh, foca, ¿no? Mm, comemos un montón 1500, vámonos que nos vamos Sí señor Enhorabuena has batido a un jugador legendario ¿Vale? Creía que me ibas a poner otra cosa En plan, ya lo has completado todo Crack pero creo que vas a poder volver a jugar, ¿no? ha derrotado a todos, mira, esto es lo que yo esperaba ¡Enhorabuena! De hecho ya directamente te vas al otro apartado ¿Vale? Eh, ¿Se ha quedado esto pillado? No, es que directamente ya el salón de la fama no me deja ir Vale, bueno, no sé si estaría bien poder repetir, ¿no? Eh, la peña, pero bueno eh, Por otra parte, tengo 1700 Vamos a ir aumentando el revés, ¿no? Que lo veo un poco flojo y, y ahí vamos, y ahí vamos Que por cierto, el servicio y la velocidad, fijaos la, Yo creo que la velocidad de un 69 está bastante bien, ¿no? Representa mucho nuestro viejo verde Y el servicio ponerle otro 69 también podría molar y todo, ¿no? Eh, faltan 16 puntos 6 para el revés y 10 quizás para el servicio Así que, sí, yo lo mejoraré, mejoraré el servicio a, De hecho... Podría mejorar ya el servicio, ¿no? Ahí está Yo creo que estaría bien, ¿no? Lo mejoramos, venga, va Lo mejoramos, ¿para qué correr más? Es que, es que ya no, no, no quiero que corra más El viajete. Vale, eh, evolución del jugador, no hace falta Gran slam, vamos a ello Ganar los cuatro torneos más importantes Es un logro increíble, accesible Solo para tu primo Vale, eh, gana cuatro gran slam consecutivos Ok, y a ver Próximo torneo, Open de Australia, directamente. Estupendo. Y jugamos contra Adam. Ojo, cuidado contra Adam. Porque eh, lo voy a poner en muy fácil. Que por cierto, ahí está. Está muy difícil. Pues lo ponemos en muy fácil para ser más rapidutis. Y voy a hacer cortes para eh, no pasar todo, ¿no? Porque es que al final son 1, 2, 3, 4 partidos, ¿no? Así que nada, a ver quién nos toca en la final y vamos a ello. Que por cierto, Adam tiene 80-80, 80-80, o sea tampoco está tan mal. Pero es que hay jugadores así que tienen 100, 90 y mucho, o sea, locuras. Bueno, ojo, espérate, espérate que me ha tocado bien bor ¿Es ¿Qué cojones hace este tío aquí? O sea, es que, ¿qué hace este tío aquí? He jugado contra Rodic, le he ganado, me da mucha pena porque cuando se ha visto el vídeo de, de que he ganado Estaba el pobre de Andy ahí sentadito con la cabeza agachado, esto triste En serio, esto es con la leche A ver, eh, final, semifinal, bueno, quedan tres partidos todavía Voy a pasar estos dos Y luego veremos quién nos toca, pero para la final, ojo, cuidado, que podría ser Monfields me gustaría en parte. Así que, bueno, yo de momento voy a continuar. Que, por cierto, ¿cuántos puntos tengo? 700 y pico. Pues puedo seguir dándole un poquito más al revés. ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. ¡Mira vamos. qué angulito! ¡Mira qué angulito! ¡Mira qué angulito! Estamos, por cierto, en semifinales. La final lo juega Federer contra Galmon Fields. Así que vamos a por la final ya, ¿no? Ahí está mi viejo verde, amigo. ¡Qué grande eres! Bueno, pues jugamos... ¡Oh, la final contra Federer! ¡Mira tú qué bien! Lo primero. Esto es muy difícil. Así me gusta. Lo segundo. Vamos a guardar esto, yo qué sé. A ver, guardar carrera, por si acaso. Eh, vale, final contra Federer eh, Justo un año después Justo aquí en el Open de Australia Donde perdí en primera ronda eh, Muy difícil Contra el bueno de Roger Federer Ahora jugamos la final Nuestra venganza Y vamos a intentar meterle un 3-0-3-0 La verdad eh, En cuanto a la evolución del jugador Vamos a seguir mejorando el revés <risa> Y, y a eso que vamos, ya está. Nos quedan cuatro puntitos solo y son para el revés. Así que, venga. El saque, por cierto, no ha mejorado mucho. Me esperaba una mejora, bueno, un poquito mayor. Pero bueno. Vamos a ello. A ver qué pasa. Mínimo un 3-1, 3-1, ¿no? Yo creo. Un mínimo. A ver, hay que romperle. Mínimo dos veces. O tres. Venga, vamos a ello Primero resultado, bueno, ahí lo tenemos Federer, los resultados también aparecen, ahí está Bueno, vamos a por él Federer, ¿me recuerdas o no me recuerdas? Boom. Madre mía, vaya, vaya leche Sí, sí, soy yo, el del saque cortadito ¿Vale? El zurdo, el viejo gordo Con el saque cortadito Mira el cuerpo ahora ¡Boom! Bueno, le dan la, la oreja, ¿no? Al pobre, venga, va Ahí está, 201 Es que como veis, el saque Está igual, prácticamente Buen ángulo Y muy buena, sí señor Perfecto. Vamos con el Ace. O casi. Y vaya leche. Vale, ya con cada golpe me vibra el mando que flipas. Eso sí, el cortado parece que ha aumentado, ¿no? El saque cortado ha, ha llegado a 190, si no me equivoco. Así que, uy, así que algo ha, ha mejorado. Pero bueno, vamos, ¿eh? Uf. Buen revés, madre mía, vaya leche. Vaya leche. Ah, de locos. De locos. Yo no necesito darle al R2 y L2. Ya lo tengo con el, con el golpe normal. Las carencias mías de, de sincronización las he solventado de esa forma. Uah. Vaya leche, ¿no? Vaya leche. Luego a ver si vemos alguna repetición. De revés contra revés, por ejemplo, o algo. Podría estar bien. Corre, corre, corre, corre. Buena. Y buena. Ok. 30 iguales, ¿eh? Vamos a ello. Buena. Buenísima ya los pies. Sistimos con el revés. Uf, lástima esa. Vamos. Un paralelo, sí señor A ver este Nada mal Buena Uf, creía que la, la pelota caía antes, tío Buenos golpes Federer ya tiene que estar en las últimas Ha estado bien, ha estado bien, fíjate El corazoncito Nosotros tenemos ahí, seguimos con... Con nuestra refrigeración líquida a tope Ya... Ya de... Vamos, de gama alta Gente, de gama alta Vale, vale, vale Hemos devuelto o sea, ya no La pregunta es Si hubiésemos mejorado al 100 La velocidad Es una... Es algo que me hubiese molado, ¿no? A lo mejor la potencia la, No la mejoraba tanto o el servicio, por ejemplo. Ala. Y mejoraba yo más el. La velocidad. Que no resistencia. Pero bueno. Vamos a ello. Segundo servicio. A ver si apretamos. Ahí está. Buena. Buenísima. Buen ángulo. Qué buena Federer Muy buena, ¿eh? Muy buen golpe Es que era lo, lo único que tenía que hacer, ¿no? No podía hacer otra cosa porque Me ponía al centro o cruzada Tenía yo el golpe fácil, ¿no? Así que el paralelo ese le ha salido increíblemente bien Venga Hay que romperle, hay que romperle Un 3-1, ¿no? Venga, va A 203 que sacamos. Hemos subido un 1. Aunque creo que llegamos también a sacar a 204, creo. Pero como digo, no aumenta mucho el saque. Y en parte, bueno, tiene sentido, ¿no? Quizás. Ya que el saque todavía queda bastante más que mejorar. Ay, qué pena, no hay... Creado ángulo ninguno, pero bueno, subimos. Bueno, lo de subir ha sido una locura, ¿no? Lo de subir en ese momento al final ha sido una mala decisión. Corre, qué lástima, ¿eh? Ahí seguro que con la velocidad, con un más 10, hubiese yo llegado. Estoy casi seguro, o prácticamente seguro. Va. De momento 30 nada eh, Feder ¿Qué pasa contigo? Ahí está Bien, bien, bien, bien Tres puntitos más Y lo tenemos Sube Bueno Está hoy falto de reflejo, es el pobre Va Sube también Te tengo, amigo Te tengo Y mira que no lo he hecho muy bien, la verdad Corre Ah, lástima, tío Qué lástima, colega Qué lástima Venga, va, va, va, va Bueno No me esperaba, ¿eh? Me había pillado un poquito de contrapié Lo tenemos. Qué buena. Pues lo tenemos, ¿eh? No le entra la boleita, menos mal, menos mal, pero ha llegado bien. Así que tenemos el 3-1 y vamos a ver si le podemos meter ahora el 3-0. Buena. Estamos cansando. Aunque no sé ni para qué Realmente Porque estoy sacando yo Y luego habrá cambio y estará tranquilamente ¿No? Descansadito Que son detalles que molan, la verdad Son detalles que molan Va Buenísima Como el público manda a callar y todo ¿eh? Ah, es que es Es otra cosa Y mira que el T-Spin 4, joder, lo mejoró ¿No? El público fue. Es mejor en un testing 4. Pero, tío. Uh. Venga, primer puntito gratis, por así decirlo. Vamos a por el segundo. Buen saque. A ver si llegamos. Hemos llegado. Pero, insuficiente. Buena carrera, ¿eh? Buena carrera. Adiós. Blanca flor, me cago en panini, tío Vamos Buenísima esa Vale, genial Muy potente y, y mucha precisión Se ha notado Mierda No hay forma, ¿eh? No hay forma Vamos Vamos ¿Te imaginas que me toca jugar contra Federer en todos los Grand Slam? Sería gracioso, ¿no? Cuanto menos. Sería gracioso. Pero bueno, me gustaría que me tocara Roddick, por ejemplo, o a ver, para que no me tocara otro diferente, para que me tocara otro diferente, pues no sé, Blake, quizás en el US Open. En eh, Roland Garros... Galmon Estaría guay... Pero bueno... Lo, lo lógico es que sea Nadal... Pero igual me lo encuentro en Semis, Entonces le gano antes... Iba a decir Babrinka, No, Babrinca no está en este juego... Murray... Podríamos encontrarlo... Estaría bien encontrarlo en hierba... Sube... Buena, ¿eh? Qué, qué buena... No ido para atrás, Federer... Venga, va... Tenemos el primer punto... Uf, la hemos parado, eh, la hemos parado Muy buena, esa ya no Acelera bien Con el mínimo Y suficiente No, hombre, no, no, no, no, no Pablo, no Cachis, me cachis Me gustaría terminarlo aquí Vamos Buenísima ¿Cómo me lo he preparado Sí señor, vaya ángulos, eh Es que de locos De locos Va Buena Buenísima No Qué lástima Venga, va, eh No hay posibilidad de esto Había tres puntitos más Buena otra vez me lo preparo. Ojo, cuidado que me está costando llegar. Buena esa. Buenísima, vamos. Bien recuperado, vale, vale, vale. Ahí hay un pequeño error de Federer que, bueno, lo hemos aprovechado, ¿no? Así que, guay. Uf, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Muy buena Buen saca abierto Bien, bien, bien, bien Me pillaba un poco, ¿eh? eh había tenido el muñeco un pelín de delay Uf, No hay forma, ¿eh? ¿Qué hacemos ahí? Vamos a jugarle cruzado, creo, ¿eh? Porque... A ver, a ver a ver si no puede angular así tanto, ¿no? Me la juego. Ha llegado. Nosotros también. Muy buena. Sí, señor. Calidad. Mostrando la calidad. Vamos a ello. Ahora el que está cansado soy yo. Pero bueno. Seguimos sacando brutal. Mira, esta vez he sacado la T porque me da la gana Y ahí lo tenemos Uy Vaya leches Vaya leches No, hombre, era una dejada, tú. Me la ha apretado, me la ha apretado. ¿Va a subir? No. Parecía que, que iba a subir. Bueno, pues 3-2. Vamos a intentarlo ahora. Si no me saca muy... ¡Ojo! No me lo creo. ¡Maldita! ¡Maldita sea, tío! ¡Cómo lo odio! Que no, es que no veo la profundidad. Creía que iba a botar mucho antes... Y le iba a pegar un angulaco, tío Le iba a pegar un angulaco Que flipas Joder, qué coraje Me gusta mucho cuando Cuando suben E intentar, oh, fuera, genial E intentar buscarle el ángulo, tío Me mola Vale, a ver Vale, bien Ya que subía Bueno, ha sido suficiente Muy buen golpe, vamos. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Buena. Ahí abrimos. Y sabía que iba a buscar el paralelo. Me lo esperaba. Nos secamos el sudor de la frente. Y se queda con una bolita. Vamos. Punto de campeonato. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo el cortado! ¡Ojo el cortado paralelo! ¡Vámonos! Pues ganador del primer gran slam Así que a tope Federer no se lo explica Pero que espabila un poco ¡Espabila! ¡Federer! ¡Espabila! Venga, va A ver, le gano ya a Federer Unas cuantas veces En difícil Y bueno, y luego también En muy fácil y tal Así que nada Ahí lo tenemos ¡Sí, señor! Eh, completadito con Con Federer. El siguiente, pues va a ser Roland Garros. Enhorabuena, has ganado un gran slam. Vale, pero hay que ganar los cuatro seguidos, se supone. Vamos a ver qué pasa. Siguiente, como que siguiente. Vamos a dar la siguiente, claro. Como que cuartos de final? ¿Qué ponía ahí? Próximo torneo, ¿vale? Roland Garros. Estoca Estochakov. Madre mía. Estochakov. Ok, vale, emparejamientos. Imagino, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Estamos justo a aquí, ¿vale? Estamos en la parte baja de la izquierda. Y, eh, ¿dónde está por aquí? Por ejemplo, nos enfrentaríamos aquí en a Nadal. Mira tú qué bien. A Nadal y a quién más. Nalvadian también está por ahí. Bueno, me imagino que si me toca Nadal, jugaré contra Nadal. Y Murray no lo he visto Feder está por aquí Así que para semifinales igual me lo encuentro Pero bueno, de momento Cortecito y volvemos O lo dejamos aquí y finalizamos en el próximo capítulo Yo diría que finalizamos mejor En el próximo capítulo Así que nada, lo dejamos No, venga, vamos a continuar ¿Qué, qué, qué vamos a finalizar? Me cago en Panini ¿Estamos tontos? No, no, no, esto lo hacemos hoy Esto lo hacemos hoy Es que tengo el tiempo ahí un poquito ajustadete Pero bueno, venga, lo hacemos hoy, va bueno, pues nos toca Blake, tú. Nos toca Blake en la final, emparejamientos. Vamos a verlo. Eh, no lo vamos a jugar porque es que no tengo tiempo. O sea, me llevo eh, 23 minutos para llegar hasta la final. En el, por lo general, entre 20 y 25 y tal. Y, y bueno, en semifinales, contra Nalbadian, en cuartos contra quién. Federital, vale, vale, vale, vale, bueno pues lo dicho, no voy a jugarlo, pero por cierto creo que puedo mejorar al jugador, ojo, al 100, me sobran y me sobra, eh, bueno, un poquito de puntos me sobraba. Pero nos ponemos en un general de 70. Yo creo que para que dé un poco de coraje. Estaría bien subirle el servicio. No, es broma. ¿Qué, qué, qué? ¿Estamos tontos o qué? <risa> Vale, pues ya tenemos el revés. La derecha y la potencia al 100. Ya no podemos subir más puntos. Eh, primero no obtenemos los puntos de experiencia. Mira, es curioso, ¿no? Ya se pone un guión. Y ya no aparecen más ni nada. Veremos si salen los puntos de experiencia ganados. O ni siquiera aparece ya en el juego. Lo cual es... Eh, un trabajo de programación que no tuvo el, el Spin 4 el Spin 4 tú ganas y sigue ganando experiencia y te siguen sumando, sumando sumando, no han tenido que rehacer para que cuando llegues a tanta cantidad y tengas ya esto, ya no aparezcan los puntos de experiencia que sería bueno, hacer un poquito más de trabajo que pueda dar bugs y todo el rollo ¿no? así que, ojo ojo, ¿no? ahí se ve el trabajo ¿no? Eh, Vale, pues nada, lo dejamos aquí, es que no tengo más tiempo, así que nada, lo dicho, jugaremos la final contra Blake en el próximo partido y voy a ponerlo ya muy difícil, lo voy a dejar por aquí, voy a guardar carrera, como suelo hacer, guardar y salir de la carrera, guardar y salir, y y lo dicho, el próximo capítulo será el final casi seguro. Pero, vamos, yo creo que seguro, ¿no? O sea, yo al 99% creo que será el final. Eh, jugaremos contra Blake en Roland Garros. Veremos quién nos toca en Wimbledon. Y veremos quién nos toca también en el Use Open. Tendremos esos tres partidos que no sé cuánto va a durar cada partidito. Pero yo creo que quedará un vídeo más o menos como este. Así que, nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo. Y ha tenido la serie, los directos y demás. Que, bueno... No muchas veces lo agradezco, pero es así, en serio, muchísimas gracias. Sobre todo en los directos, porque eh, realmente este juego, el modo carrera se me ha hecho pesado. Y ya sabéis que los quiero, me los quiero pasar para luego hacer una comparativa con el Toy Spin 4. Y hablar un poquito, aunque prácticamente ya desde hace una temporada, más o menos ya me esperaba esto. Aún así, hasta no pasármelo el completo, pues no me gusta hablar de algo... Porque, eh, bueno, pues puede haber alguna sorpresa. Puede que se bloquee ahora la ropa o algo. De todas formas, la ropa, imagino que con el creador de jugadores o algo. O el área del jugador. Ah. Ok. Pues aquí tenemos el área del jugador donde podemos cambiar la ropa. Me cago en todo lo puto cagable. Me cago en todo lo cagable. Que hasta lo he preguntado y nadie me ha, no, nadie me ha dicho nada. O sea, eh, me cago en todo lo cagable que esto lo tienen. Lo tienen fuera, tío. Lo tienen fuera. Eh, mira, me cago en panini, me cago en panina y me cago en su prima. Mira toda la ropa que tenemos que cuesta eh, puntos. Vale, no es dinero. Se te lo pone como puntos. Y tengo mil. Ah, claro, es que son puntos. Y el dinero que yo tenía, ¿qué pasa? bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues en el próximo capítulo, para darnos la... La despedida, que no sé si haré en directo, no, en directo no, porque si no se haría súper, súper, súper largo, eh, no sé, nos pillaremos alguna ropa, ¿no? Mira, esta me mola, por ejemplo, tenemos por aquí también dadidas, así un poco rara esta, ¿no? Que marea, está guay, está guay, esta tiene un babero, ¿no? Un poco fea, estas son un poco feas, tío Se lleva ahí una servilleta También tenemos botines y demás O sea, me gusta, me gusta, tío Esto es lo que faltaba, me cago en todo Estaba casi seguro de que tendría que haber En alguna tienda, tío, pero Pero lo dicho eh, no, no, no lo sabía Estos son los vestuarios y esto es la ropa que tenemos ¿Vale? Y el té Ah, mira, aquí tenemos a tienda global o sea, esto es todo, y esto es Adidas y Nike. Y la tienda global serán más marcas, además de Nike y, y Adidas. Tiene sentido porque son más páginas, ¿no? Así que mira todas las que hay. Mira todas las que hay, pero es que a quién se le ocurre ponerlo aparte. Ponerlo apartado, ¿sabes? ¿A quién cojones se le ocurre eso? Fíjate todas las equipaciones que hay en el juego. Lo voy a mostrar, ya que lo estoy haciendo. Mira esta, que chula me gusta, ¿no? De lo rara que es. Mira, esta con corbata. Eh, ojo, cuidado. Esta me la voy a comprar ya. Comprar y equipar. Vámonos. Esta la voy a comprar porque porque sí son 60 puntos solos. Atención, esperando, vale. Esta es un poquito rarilla. Na na na. Qué, qué uf, increíble. Mira, una sin mangas. A ver, se si ve ahí sin mangas y tal. Va más fino el juego. Vale. Eh, ¿Qué más tenemos? Mira, lagartija, salamandra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, esta está guapa también. Me cago en Panini que le podría haber puesto una equipación distinta a nuestro amigo el viejorro y, y no he podido, tío. Y no he podido. Me cago en todo lo que hable. Mira, este está bien también. A ver. Bueno, ya termino de mostrarlo. Mira, esta también está en el toespin, si no me equivoco, esas carzonas Pero aquí está con más detalle, incluso, ¿no? Creo que sí, madre mía. Es que se ve hasta las rugosidades en algunas cosas. Una... Una carzoncita así no estaría mal para el viejete, ¿eh? A ver qué más tenemos por aquí. Ya estamos llegando a la página 30. ¿Y esto, tío? Parece que vamos en calzoncillos, ¿no? Pantalones antiguos ponía por ahí. Luego por ahí unos cuantos más. Bueno, muy... Hay, hay diferentes, ¿eh? Diferentes estilos. Me mola bastante. Tenemos también botines. A ver cuáles les cambiamos. Este me gusta un poquito más. A ver, vamos a pasar. Seguimos pasando. Mira estos azules. Es que el azul a mí me gusta mucho. Pero este me gusta un poquito más incluso, ¿eh? Comprar y equipar, a tomar por culo. Vale, eh, ¿qué más tenemos? Calcetines, mira este. Ojo, ojo, ojo, ojo. Este calcetín me ha gustado mucho, ¿eh? Comprar y equipar. Hombre, por favor, mira, mira este calcetín. Mira este calcetín ahí con las raquetitas de tenis. Aquí otro de propaganda de, de Toy Spin 3. Ni tan mal, hasta queda bien y todo. Y luego por aquí, ¿este qué pasa? A rayas, rojo y amarillo, que parece españita. Eh, tenemos también Aeropro Dr eh, Drive. Podríamos pillarnos una raqueta. La verdad, no estaría mal pillarnos una. Aquí ya entiendo que serán todos raquetas. Mira, aquí tenemos la microgel extrema pro, no sé qué tal. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero bueno, no me interesa la Gead En todo caso, pillaría una Babolat Que no sé si la hay Pero bueno, la típica amarilla A ver Al final, claro, es que Al final la de Roger Federer eh, Mola un montón, así que no sé eh, No sé qué me, cuál me pillaría La verdad Quizás una Gead porque yo tengo una Gead ¿No? O sea, en la vida real yo tengo la Gead la de Djokovic eh, que no es amarilla, que es así blanca y tal. Y también tengo la de Nadal, ¿no? Pero a ver, versiones antiguas y tal. Comprar y ponérsela, venga, ¿por qué no? Vamos a ello. Y. Y así, así está nuestro colega, mira. Míralo. Míralo. Las Carzonas. Me la voy a dejar, ¿no? Yo creo que está bien. Yo creo que estamos bastante bien. Madre mía. Eh, ¿Sabes lo que falta, gente? ¿Sabes lo que le falta a este juego a ah, piso? ¿Qué dices? Nah, nah, nah, es eh, increíble, o sea, es, esto es como, claro, es centro comercial, ahí lo indica. Y ese Bueno. Mira esta con mangas largas, tú, tú fea. <ríe> eh, nah, muy chulo, muy muy chulo. Tenemos la peluquería. Na, na, na, chulísimo, chulísimo. Chulísimo, tío. Nos hacemos aquí Yo me haría, me haría una brecha, ¿sabes? Me, me podría hacer una brecha, tú. ¿Me hago una brecha o qué? nada nada vamos a dejarlo al viejo tranquilo, hombre. Que no está para no pa tantas cosas. Por cierto, me salió sin querer. Centro comercial. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Tenemos piso 3 también. Con zapatillas, solo zapatillas, entiendo. Contenido descargable. Raquetas, barbería, salón de belleza y ya está. Ya no tenemos nada. No existen artículos para tu sexo en esta tienda o oh, y barbería, barba y tal. Yo lo que quería era eh, algún complemento para la cabeza, tío, una gorrita, una algo, ¿sabes? Qué lástima que no haya. Y bueno, contenido descargable me da hasta miedo darle, ¿no? Pero bueno. Y tenemos aquí el mapa, o sea, nada, na, na, eh, increíble. Y lo veo yo ahora. Me cago en Panini con su farolita y todo. Hoja del jugador. Vamos a darle ahí un... Nació en Jerusalén. Vale. Eh... Ok, pues ahí está. Y la historia, bueno, ya lo conocemos. tal Y luego podemos... No, no. No podemos irnos aquí a profesional. Bueno, el dinero al fin y al cabo para nada realmente, ¿no? Porque son puntos desbloqueados... Pero no es el dinero, el dinero al final no nos sirve ni siquiera para comprar ropa, pues no sé entonces el dinero para qué está, porque digo, bueno, para ropa tiene sentido, ¿no? Pero es que aquí son puntos, son 120. o sea, no tiene como, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo del dinero, es meramente estético. Área del jugador, me cago en su prima, en fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver, adiós.